En este vídeo te voy a enseñar unos canales y unos vídeos en español que te van a servir de ayuda para aprender Blender, aparte de los que tengo en mi propio canal. Así que venga que empezamos mi primera recomendación si no lo conoces es que te veas el tutorial que hizo Aura Broads hace un par de años que es para 2.91 2.8 pero bueno en definitiva las herramientas básicas de blender no han cambiado en gran medida y es un buen tutorial la verdad para iniciarse el único problema que tiene este tutorial es que tiene cosas que están desactualizadas él por ejemplo utiliza una aplicación del móvil para coger texturas de la calle que ya no existe y bueno también él en el fondo está vendiendo cursos de pago así que el tutorial en algunos puntos se vuelve un poco complicado creo que de una manera bastante a propósito para que te compres su curso pero bueno para entender más o menos cómo funciona y tener un resultado final bastante importante o sea en realidad en el final del tutorial haces un render parecido a esto que no está nada mal y bueno te enseña herramientas básicas también te enseña partículas te enseña también a hacer tazas pero bueno si quieres aprender a hacer tazas ya tienes un vídeo en mi canal específicamente de esto así que vamos al siguiente el siguiente vídeo que te recomiendo que veas es de esperando el render otro youtuber español que en realidad pues, hace VFX y se dedica a los efectos visuales y como no, la gente que se dedica a efectos visuales necesita utilizar este tipo de herramientas. Y él te enseña a hacer un Motion Graphics bastante interesante, que es bastante resultón, y donde vas a ver una serie de herramientas que mucha gente no va a enseñarte. El motivo por el que él te enseña este tipo de herramientas es porque efectivamente tiene una visión de VFX que a lo mejor yo no tengo y que mucha otra gente tampoco tiene. Porque dentro de Blender se puede hacer VFX, se puede hacer de todo, ¿vale? Se puede hacer motion graphics, entonces vas a hacer este tipo de motion graphic abstracto, una animación interesante, bastante resultona también y que te va a ayudar a descubrir un poquito cómo funciona Blender por dentro. Y probablemente mi canal favorito para aprender Blender de manera muy sencilla, con muchos detalles, con absolutamente todo, es el de Germán Coronel. Germán Coronel, yo desde que le conocí dije, eh, tío, eres el amo, porque todas las dudas que se me plantean cuando estoy trabajando con Blender, el ya las ha resuelto. Además, él desarrolla videojuegos y no solo te enseña cómo modelar, sino que también te enseña cómo animar, cómo texturizar, cómo optimizar los modelos en, render, en Blender para que los renders no sean muy pesados y poderlos mandarlos a, a un motor gráfico de videojuegos. Y esto es una pasada. Yo, como estoy acostumbrado a trabajar con millones de polígonos, porque yo me dedico más a la escultura y al modelado High Poly para escultura 3D e impresión 3D, pues no controlo este tipo de cosas tanto como lo controla Germán y la verdad es que da gusto verle trabajar porque con cuatro polígonos extruidos y dos modificadores te consigue hacer unos personajes de la leche y además los anima súper rápido tiene algunos tutoriales que son solamente para miembros del canal y luego sé que tiene también un curso propio que vende, no sé a qué precio pero seguro que merece la pena porque de hecho yo me planteo algún día comprárselo porque me ha enseñado mucho y es mi manera que tengo de devolverle el favor, Él me ha ayudado a mí yo se lo devolveré el favor comprándole su curso aunque muchas de las cosas que me vaya a enseñar ya las sepa, ¿no? Pero bueno, canal de Germán Coronel, súper recomendadísimo. Y luego si controlas el inglés, por supuesto, y estás aprendiendo Blender y quieres aprender Blender en profundidad, tienes al fantástico Blender Guru, que yo creo que muchos de nosotros hemos aprendido con él, donde tienes una lista de reproducción, una serie completa que te enseña a hacer este donut hiperrealista, bueno, hiperrealista, bastante bonito, la verdad, y ahí vas a aprenderlo todo. Lo único que tardas bastante, porque es un curso bastante extenso, vale son bastantes horas de curso, pero es muy completo y vas aprendiendo todas las herramientas que tiene Blender, si sabes inglés este es un imprescindible y luego otro canal que te recomiendo es el de Horde que se llama aquí lo tenéis, este también es en inglés pero tiene una serie de tutoriales que son súper interesantes, este de la animación de la araña algún día lo voy a hacer en español porque me parece que es un tutorial fundamental, bueno ya ves que además tiene 2.5 millones de visitas casi y bueno hace simulaciones, hace un montón de cosas que son muy recomendables si entiendes el inglés, este canal aporta muchísimo valor y puedes aprender un montón de cosas. Y luego otro de mis favoritos, Kaizen Tutorials, que es un chico holandés que también hace vídeos en inglés y que te enseña de todo, desde texturizar a modelar, a poner partículas a diferentes trucos trucos de renderizado y modelado hard surface este vídeo, por ejemplo, es súper valioso para aprender a modelar en hard surface no sé, hay un montón de, de posibilidades y tenéis un montón de canales en realidad, sobre todo muchos de ellos en inglés y por eso yo me estoy animando a hacer un canal en español porque cuando busco la información en español no la encuentro y es verdad que tengo el programa en inglés y que yo entiendo el inglés y que tengo el acceso a la información en inglés pero eh, mi idioma es el español y somos muchos millones de hispanohablantes en el mundo y ya va siendo hora de que pongamos voz también en este tipo de cosas ¿no? y que la divulgación científica y tecnológica también sea en español que parece que es obligatorio tener que aprender a hablar inglés o necesitas saber hablar inglés para todo entonces bueno vamos a hacer una pequeña comunidad hispana y vamos a intentar abrir canales de este tipo de cosas o de cual sea tu pasión, transmitiendo la información en español. Porque parece que si no hablas en inglés no vas a poder tener un canal o no vas a poder divulgar información. Así que bueno, estos son mis, mis recomendaciones. Eh, os dejaré en la descripción del vídeo todos sus canales para que vayáis a ellos y probablemente os deje alguno más, pero si sabéis inglés de verdad que estos tres merecen mucho la pena. Si os interesa este tipo de contenido para aprender, para conocer otros creadores de Blender y de 3D que os puedan ser interesantes, decídmelo porque tengo una lista de reproducción con centenares de vídeos de centenares de canales y puedo ir rescatando alguna selección para que los veáis. Y esto es todo, gracias por verme y nos vemos. Suscríbete, deja un comentario y dale like por fin. Gracias, hasta luego.